¡Ey, yo, yo! ¡Ey, yo, yo! ¡Ah! Uh. Fuck rap es pitillo, de boquilla, mira Yo rompo tabiques, cocaína pilla Directo pasto, ni pinzas ni comillas Veo, pio mucho pipa, haceros papilla ¿Ah? Recoges o tiras, millas y millas Granadas, canarias, sudaquila Y yo, sigo el hilo, calcino polillas El pisma del pisma carece de mirilla Mi reto diario, es hacer ordinario lo extraordinario Y viceversa, escalas y escaleras Chicas, sucios, es como mejor, se suelta prenda, categoría ni lista, con barra libre quita, paga fantas, indio, arqueoscopeta, recetas y canchos, de mentes y fintas, de tantas, tantas, horas mixtas, estopa y fuego, recovemos luego, imaginarios, alter ego, pero, todo pero tiene un pero, truchas sin meros, sin consuelo, es que no hay consuelo, ajá, vacilón, como no, imperterrito, había un salino, fluctuación, hey yo, con sonitón era niego, luz pata bombeo, Gio. cinco al micrófono, ah, hey yo, e hey yo, su en la base, Gio.